Nuevo medio, viejo medio, nuevo medio para quién, cuándo, dónde. Pero más interesante que eso es el planteo de Lev Vanovich. Según él, se puede seguir hablando de medios después del software, después de la cultura del software. Y en ese sentido, la frase que me encanta de él es que cada época tuvo el medio que se merecía. ¿no? el siglo XIX la novela, el siglo XX el cine, el siglo XXI las bases de datos, los nuevos medios son las bases de datos. Lo que hoy estamos viendo, Snapchat, Periscope, todos estos juegos que tenemos, estas maneras de ver, eh, son posibles gracias a la red. Y una cosa más interesante todavía, y ahí entra un personaje totalmente desconocido ¿no? para los comunicadores y los comunicólogos, eh, que es eh, Kirschenbaum. y Kirschenbaum tiene un libro donde él habla de los medios forénsicos y de lo que está hablando de los forensic media, ¿no? que tiene que ver con cómo cambió la forma de ser de los medios, de los comunicadores, de, de, de, de la representabilidad de las cosas desde que existen formatos de inscripción, eh, la grabación. Entonces, este, eso es una cosa súper interesante. ¿Cómo es la música después que existe la grabación de la música? Hay un libro increíble que se llama Repeated Takes, que cuenta que hasta principios del siglo XX la música siempre era en vivo, no se puede almacenar. Entonces, eh, el software, de vuelta, lo que permite es el almacenamiento ¿no? de todo. Entonces, eh, ahora la gran novedad de, de, de esta semana es que Netflix va a hacer un programa en vivo está haciendo un programa en vivo, empezó el 11 de mayo, es un late show eh, con una chica que se llama Chelsea, y, que estaba en, en los medios tradicionales, y nos plantea esto, ¿cómo es posible que un canal que hace streaming de repente se convierta en un viejo medio dentro de un nuevo medio? No, Hay que repensar todo. Hace un mes, cuando se cumplieron en estos días los 40 años del país, Salió la novedad de que el país iba a venir con una nueva versión del país semanal de la revista, ¿no? que a mí me encanta porque me parece que es la mejor revista del mundo de las que yo conozco, eh, dominicales. Y probó durante uno, dos, tres, cuatro semanas y ahora finalmente consiguió, consiguió convertirse en un viejo medio, que es un nuevo medio, porque el país semanal tiene artículos que vienen en la revista con un diseño increíble, fotográfico maravilloso, que fue tomado de la web, ¿no? y lo llevan a la, a la revista, tiene una versión interactiva y tiene una versión realidad virtual. Y hecha por un medio tradicional, ¿no? Entonces, este, de repente, una noticia se amplifica de una forma extraordinaria. Y como el tratamiento que le están dando, tanto gráfico como conceptual, como las famosas fotos que comenta Millás, ¿no? Eh, para mí ese es un modelo de, de nuevo medio, pero que en realidad es un viejo medio. Pero qué importa si es viejo o nuevo, lo que importa es que cuente, cuente bien y cuente de formas nuevas y lo que se viene ahora es el, el storytelling de la realidad virtual y el país se está mojando los piecitos en ese espacio y eso es bienvenido.